¿Confía usted que autoridades tienen el COVID-19 controlado? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Confía usted que autoridades tienen el COVID controlado como han afirmado? Vamos a ver qué ustedes opinan durante el transcurso del programa a través de WhatsApp. Muy bien, vamos a continuar entonces con el contenido del programa de mañana del día de hoy. Dice que el, el, autoridades aseguran que tienen el COVID controlado pese a la segunda ola de contagios. El director del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Ronald Skiwitz, advirtió que el país se enfrenta a la segunda ola del COVID-19 aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades de salud. En el día de ayer, miembros del Gabinete de Salud participaron en una reunión para tratar el tema del coronavirus en el país. A la salida de la reunión en la cual participó la vicepresidenta, el, minist el ministro de Salud Pública Plutarco Arias, rehusó dar declaraciones a los medios de comunicación al ser consultado sobre el aumento de los casos de COVID-19 en el país, la falta de camas en los hospitales y de posibles endurecimientos de las medidas. El funcionario dijo no tener ningún comentario al respecto. En relación al tema de la llegada de la vacuna contra el COVID-19, el país, que se estima estará disponible a partir de marzo del 2021, ya que el país realizó un acuerdo de 10 millones de dosis con la farmacéutica AstraZeneca y otros 4 millones con varias casas comerciales, la doctora indicó que la cuestión no es que lleguen más tarde, sino que las personas entiendan que deben cuidarse. Eso es lo que hay con relación a ese tema. Vamos a ver, Francis. Bueno, miren, en realidad, en el manejo que ha tenido en esta etapa que le ha correspondido a Luis Abinader luce controlado pero a la forma de la opinión pública tenemos un rebrote yo creo que deben de ser un poco ecuánimes para no quizás llamar la atención diría yo que se hace esto pero debo decirle que siento todo lo contrario yo siento todo lo contrario de hecho, las medidas, en gran, en, en gran parte, no se entendieron desde el principio. La población no ha asumido una, su responsabilidad individual, y esto es una realidad lo que estamos viviendo. Y del paso del anterior gobierno a este que le ha correspondido, vuelvo y repito, que apenas tiene de agosto para acá, todavía... Salud Pública no puede identificar áreas de la República Dominicana que epidemiológicamente se pueda decir que hay esto, hay una cantidad de infectados, es decir, la que le dan diario por hospitales, pero no se ha podido segregar el virus a lugares y no se ha podido dejar ningún lugar en la República Dominicana, sin efecto del control de esta enfermedad. Eso quiere decir que no tenemos perfil epidemiológico. Tampoco sabemos qué etapa estamos, porque parece ser que este es tercer, el tercer rebrote, porque creo que, si mal no recuerdo, en octubre, noviembre, se incrementó. Y ahora en diciembre tenemos esta situación peligrosa que todavía no sabemos ninguno de nosotros, ¿qué va a pasar? Porque estamos entre 24 al 31, son ocho días nada más, que ha pasado? Y se supone que se incuba en 7 días y luego aparecen los síntomas en 14, algo así. De 7 a 14. De 7 a 14. Entonces, más vale, más vale que los gobierno se emplee a fondo para que controle la epidemia en base a la, al control estadístico o de perfil epidemiológico para poder tener nosotros una realidad y tener una idea hasta cuándo vamos a permanecer. vamos a durar, eh, Parece ser que vamos a pasar el año completo. Es decir, se va a completar de marzo a marzo, por lo que yo estoy viendo. Entonces yo siempre pido que me digan cómo es, que a dónde que nos encontramos, pero es imposible. Y parece que Bien. no es fácil, el mismo virus determina que no es fácil su control. Bueno. Y no hemos sanado solo. Bien, Yerjan. Miren, basta comparar y basta leer para darse cuenta que aquí hay una eh, mentira enorme de alguien. El presidente de la República, Luis Abinader, eh, quédate aquí, él, para que me muestre algo aquí el propio presidente de la república dice que el COVID está controlado en la república dominicana pero es la vicepresidenta la que lo desmiente y, y llama ayer a una reunión de emergencia y dicen que de cada 100 pruebas 31 salen positivas o sea se elevó la positividad a un 31.42% entonces hay una contradicción ahí pero es el Ministerio de Salud Pública, atención pueblo, miren esto, es el Ministerio de Salud Pública, yo lo mandé a, a, al WhatsApp muchachos, pero quiero que lo entremos en detalle aquí, miren, en los últimos tres boletines de salud pública, aquí dice cero muertos, Fócame aquí mírenlo aquí, cero muertos dice, Este, mírenlo ahí, cero muertos, ese es, si ustedes se dan cuenta el boletín 283, cero muertos, ¿Verdad? Y salimos, y venimos aquí y buscamos el 282 y vamos aquí abajo. Lo tenemos ahí. No para que la gente lo vea, Mira, cero muertos. Y vamos a buscar el 284, que lo tengo aquí. Mírenlo aquí. ¿Qué dice ahí? Cero muertos. Este es el 284. Y lo, y lo estoy haciendo en vivo para que la gente lo vea. Mírenlo aquí, el 284. Mírenlo ahí el número. Ese fue el último. 284 es el, el, el número de boletín y cero muertos. Pero tú sabes cuántos muertos dice aquí el director de salud pública a nivel provincial que hubo en solamente en la provincia de Duarte. Nueve. Nueve muertos del jueves para acá. O sea, en los últimos, eh, déjame ver, sí, jueves, en esos, en esos tres días del fin de semana por ahí, jueves, viernes, sábado. Pero fue Luis Rosario Socias que dijo que, que aquí fallecieron nueve personas. No es verdad que en la República Dominicana este fin de semana no ha fallecido nadie. No es verdad. Entonces, lo que hay que preguntarle, ¿quién es el que está hablando la mentira? Y, además, la información, eh, colócame ahí un Twitter que mandé de, de Milagro Germán. La propia vicepresidenta desautorizó a todo el mundo a hablar de eso. Le dijo, mira, aquí solamente podemos hablar de eso nosotros. Entonces, hay que ver qué es lo que se busca con esto, si es controlar la información. Entonces, vamos, ya nos parecemos a China. Miren lo que dice Milagro Germán ahí. Eso, eso, eh, miren, hace, hace 11 horas, a nuestros amigos de los medios principales aliados, aliados, no, espérate un momentito, eh, pedimos que nos, que nos sigan acompañando, ofreciendo solo la información oficial, así nos aseguramos de no confundir con informaciones a medias y o conf, no confirmadas, todos debemos trabajar para que el país tenga la información necesaria. Pero ¿cuál es la información eh, eh, eh, necesaria, eh, Milagro Germán? ¿Cuál es la información necesaria? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es que tiene la verdad? Si fue su propio presidente, tu propio presidente, el que te está pagando, el que dijo que estaba controlado y la vicepresidenta, o sea, su compañera, la que lo sustituye en el caso de que él no esté, dice que no, que hay un descontrol en el COVID y que subió la tasa de, de positividad a un 30%. Eso no lo digo yo. Pero además es el, es el director eh, de salud pública de la provincia de Duarte que dice que hubo nuevos muertos en tres días y es el Ministerio de Salud Pública arriba que dice que no, que no hubo muertos, que no ha habido muertos en ninguno de estos días. O sea, alguien está hablando mentira. Entonces, si, si eso lo criticábamos antes, tenemos que criticarlo ahora. Alguien está hablando mentira y, y aparentemente, aparentemente, están buscando la forma de manipular la información para hacerle creer al pueblo que todo está en control. Eso sería importante los, que se investigue a profundidad. Los gobiernos, los gobiernos tienen tendencia a la mentira. Eh, la información nunca se da clara ni se da media. Por una desgracia de muy típica arraigada en el criterio del gobernar o del bien gobernar o del buen gobernar, y es que el manejo de la información pudiera provocar pánico en la sociedad y ellos intentan, basado en ese criterio, ocultar la verdad. Si viene del gobierno, no lo crea completamente. Los gobiernos mienten. Eso es casi normal. Ocurre mucho más en sistemas de fuerza. China, Cuba, Cuba. Eh, Rusia Rusia Vietnam, eh, Rusia un tanto, bueno, eh, en Venezuela... Eh, bueno, en todos esos lugares donde hay gobiernos de fuerza, eh, intentan ocultar la verdad, maquillarla, dar exactamente la verdad que ellos quieren que la gente entienda, que la gente escuche, que la gente comprenda. Eh, es indudable que independientemente de que el gobierno intente mentir, es muy difícil que la gente, porque no somos tontos, la gente no se dé cuenta de lo que está pasando. ¿Cuántos no hemos visto en los últimos días? En estos días, yo conozco ya como tres casos de gente que murió de COVID. Sí. Que lo sabemos. Aquí en Macorís. estamos hablando de una sola ciudad del país. Entonces, eso te, debe replicarse en cuántas otras. Y eso su, tiene una sumatoria que resulta importante. Mientras tanto, el ministerio está publicando cero muertes. Cero muertes. Cuando se le reclame, usted verá a Luisito y a y a Plutarco, y a todo el que está ligado al área médica. Usted lo verá diciendo que, que lo que pasa es que la información no llega como, como debiera y que cuando llega ya ha pasado el tiempo. Bueno, todas esas cosas que se decían antes, van a decir lo mismo, pero en realidad no hay verdad en lo que dice el, el gobierno. Los gobiernos mienten, y eso tiene que ver con una desgracia, y es el hecho de que los gobiernos creen, los presidentes creen que son inmaculados, que no se pueden equivocar. Yo les voy a decir algo. Si alguien se, se equivoca en el manejo de esta crisis, hay que entenderlo. ¿Saben por qué? Porque es la primera vez. Sí. Es un, algo que nosotros no controlamos, es algo que nosotros no sabemos cómo manejarlo. En, este, en todos estos meses que han pasado es que hemos aprendido un poco a, a, a identificarlo, a tratarlo. Nos hemos dado cuenta cómo una gente de 90 años se ha sobrepuesto al, al COVID y un muchacho de, bueno, de 18, 20, sí, 20. 20 Bueno, el, el caso de, de, de Ronnie Berman, sí. amigo nuestro, que murió en Estados Unidos eh, uh, sí, no por COVID y Ron, Ronnie era un muchacho de cuánto, no, no 32 tenía 30 años 32, años. 32 sí. y, pero hay, hay viejos de 90 que se han salvado miren, entonces, yo, eh, con el perdón Francia, entonces, ¿cuál es la situación? la situación es que uno tiene que entender eso y verlo en su justa dimensión. El gobierno no debiera de estar haciéndolo. Eso que dice Milagro Germán es un poco como inclinar la información gubernamental hacia lo que no debiera ser en un gobierno democrático. Yo diría que no es que miente, no, es que y, el Estado y, tiene... Y medios aliados, dice ella, medios eh, aliados. Es que el Estado tiene un programa de comunicación a la opinión pública basado en datos que poseen y lo pueden ciertamente que pueden en un momento determinado bajar la frecuencia o lo que llamamos, yo lo que yo llamaría eh, la atención sobre un caso en específico que atañe al orden nacional. Si a eso pero, le ponemos un así? signo de igualdad, entonces sería manipulación. Manipulación. De hecho, lo no, que. Tú que estás diciendo. No, la no, no, no. Eso no es lo que, que está diciendo. Que regula Igual. la Manipulación. información. Manipulación. De hecho, todo gobierno tiene que tener un control de la comunicación. ¿Ajá. De hecho. Sí. ¿En, en el siglo XXI. Pero espérate, espérate. Tú determinas la. Esa vaina? No, pero claro. <risa> tiene para fines. ¿Oye para... óigame que usted no me está entendiendo. Para fines de orientación y de bajar la frecuencia de impacto de una. Situación, ¿Y si, se, ¿y si se te levanta un pueblo? Es que eso no tiene que ver. Y no es mejor no, de decirle a la gente, no gente oye, cuídense que el COVID está acabando. Existen todos los gobiernos del mundo está bien, pero la, el la es manejo del de control. Eso sea, le llamas manipular. Claro, ah, es manipulación. Yo digo manipulación? que limita. No, no, es manipulación. No, digo, manipulación ahora, sí. dar una, una un información que no existe, óyeme, dar una información que no es real, eso es manipular. Ahora, Pero no es no, real. No, no, ¿Qué es lo que la, tú estás diciendo que, la suerte, que no hay muertes en la República oye, Dominicana? Oye, y lo hay. Entonces es eh, una información no, no, que no es real, Francis. No y oye, el a esa derecho parte. a la información no, es un no, derecho no, constitucional. Me refiero a la parte del gobierno del presidente cuando dice, me refiero a la parte, no a la, a la información del reporte. Del reporte no, no estoy opinando. ¿Qué? Estoy opinando de la información del presidente cuando dice, tenemos... La pandemia o el COVID contra Eso es mentira, y él ah, sabía cuando lo dijo que no lo era. Es partiendo de una información es del Estado. No debió decirlo. Ahora, salud Eso pública. Es una vulgar mentira. Ah. Salud pública. Dividan las cosas, señores, para que no nos peleemos. Salud no, no, pública. Pero no Óyeme, mire, salud pública. No, no podemos pelear, no importa. <risa> salud pública es la entidad, no el presidente, la que debe de hablar. Y como ha informado, que pide a su gremio que no dé información, no es, limit, no es solamente, ahí sí es limitar, de ahí? pero no transformar de eh, datos. Si se fijan, lo que he querido es sacar de que el presidente haya com esté cometiendo perjurio o mentirle al país. No, el presidente tiene datos como él, en pero ven acá Pero, está pero, pero cuando, eh, hablamos, eh, es que cuando hablamos Cuando hablamos de salud contra, pública Contra palabras es que Pero yo no estoy mostrando es que los políticos se pasan de es Le dijeron es algo que Salud es. pública aquí, es la que Cero tiene muerto. el control Eso Es una manipulación Manipulación puede ser de allá para acá o de aquí para allá acá. Del gobierno o de los particulares Salud pública, Siempre y cuando no se manipulación No hay, se hay manipulación Y yo estoy presentando Si hay que tenemos una... Sí, pero ya ¿Eh? le prohibieron hablar. Tenemos una llamada telefónica Pero Luis dijo que, Luis dijo dijo que había no. Adelante, buenos días. Nueve muerto que nos llamen. Sí, sí buenos días. Y hay que proteger a Luis ahora porque lo van, lo van a querer callar. Se cayó. Buenos días. Vamos a ver. Se fue, se fue. Que llame de nuevo Entonces, el amigo o amiga. Cuando hablamos de una situación de este tipo, desde siempre, el pasado gobierno y este han llevado la línea y sabemos que, en cierto modo, salud pública, no el presidente... Oye, eso ahora lo va a limpiar el presidente. No, no, no, no, no. Es que, te, te, es que el presidente no da reporte, lo, ni lo, tiene lo, dado lo, pero un reporte. ¿Para qué habla, pero ¿pa qué habla de, la la de lo que no sabe? Pública? Pero es la que... Es la, de la ah, okay. administración pública. No, sé, cuando se hablamos asume, de salud pública... Se asume que lo que el presidente dice no puede desmentir la salud pública claro. porque es la misma información. No, ¿y ¿Qué pasó con el de salud pública pasado? No, no, no, no pasó lo mismo. No, no, no, no. Hay no, discrepancia no, ciertamente no, no. en algunos eh, puntos. Hubo, y... hubo una, una discrepancia en la cantidad de pruebas, porque... Exacto. Entonces, pero, pero, y, y, y luego dijo se demostró que había que era una confusión entre la PCR había, y la... Y, la, y, y había la prueba una rápida. cantidad de pruebas. Pero ahora estamos hablando, estamos hablando del control que el presidente dijo que está controlando el COVID. Pero ya sabemos que no hay y, control. Y eh, la vicepresidenta, porque tú porque no no tienes hablar, un perfil La vicepresidenta fue la que le dijo a él, no, aquí tenemos un problema. Incluso llamaron a una reunión de emergencia y salió. Eh, pre, preséntame ahí a, a, a Plutarco Arias cuando sale no de la reunión. No es necesario que, se le que ve, haya un control se le de la comunicación molesto, estatal para no cometer esos errores. Y no se atrevió ni a hablar. Míralo ahí. Y no se atrevió ni a hablar. No le habló a la prensa. Míralo a la cara a ese hombre. Pero miren, miren la destrucción, de este ese hombre, ese hombre no habló cuando salió de la reunión. Bueno, Evidentemente incómodo. Algo pasó en esa reunión y entonces de ahí sale la información de que des, eh, eh, eh, desautorizaron a todo el mundo hablar de eso. Entonces hay que, hay que ver qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Y viene Salud Pública y publica cero muertos pero ayer. cuando sabemos... Tú se refiere a... La, sí, pero hay toda una intención de manipular la información de parte de no la oyeme, República Dominicana. Oye, pero toda ayer, una intención... Ayer, ayer. Oye. Ayer. Oye, oye, oye, hay toda una intención y se ve con lo que dijo Milagritos por un lado claro. y se ve con lo que dijo la vicepresidenta por otro. Hay una intención de manipular la información de salud con la finalidad de evitar probablemente un, que la gente se alborote, eh, la gente. pero hay una manipulación claro. independientemente de cuál fuera la causa que la está provocando. Y están y, tratando de limitar pregunto, la intervención de los medios claro, en la información sobre la pandemia. Yo estoy y de eso acuerdo con claro, que eh. no todo el mundo le ponga la mano a la, a la información. No, no, porque, no, no, no, óyeme, el, no. El, el, el dominicano, no dado, el dominicano oye, tiene derecho oye, a la información. es un derecho constitucional. Ese es un derecho constitucional. Espérate, espérate. Oh, no, el todo derecho mundo tiene de, mira, no todo el mundo tiene derecho a opinar. En la pero democracia sí. quizás en Venezuela no, pero usted aquí se equivocó, son co sobre aquí ¿Eh? ese tema, Aquí sí, aquí sí. ¿Usted aquí se hay que tener porque en la, la, la, la Constitución que te, te da porque nos van a volver locos. No, no, no. Aquí hay gente que quiere ser ellos los que tienen la verdad. Aquí hay comunicadores que se subrogan el derecho de decir que lo que ellos dicen es, pues es un decir. Lo puedes decir. Tú, tú lo desmientes. Lo que no. yo digo es la verdad, lo es tu verdad. Pues mire, decir. pues mire, en estos momentos pero de pandemia o en estos momentos de pandemia el Estado siempre ha tenido el control de la comunicación o de los datos que se dan a, hacia afuera. Dar los datos hacia afuera no es para todo el pero mundo. Pero no es verdad que oh. está controlado. Oh, pero no es entonces, para todo el mundo. Entonces estamos, estamos, estamos, no, pero yo está, lo dije. yo lo dije. de información? Yo dije que no ha estado controlado nunca. ¿Y que, y que nunca. limita el derecho a la información? Óyeme. El que tú te informes de una cosa, de una manera, pero no todo el mundo puede dar datos específicos si no es salud pública. ¿Tú sabes que Porque cuando es que, tiene que estar es que Danilo pública? se reunía con los periodistas todos los días? El, el, el, el, el ministro. El, el ministro, no, Machena no. Se reunía con los periodistas el ministro uh -huh. todos los días. Cuando daba su informe. Pero daba el informe. Espérate, él. Espérate. Sí. Y, le daba, y, le hacían, y después de ahí pero óyeme, hablaba el resto le Y le hacían preguntas y, pregunta claro. y todo. Ahora se está manejando la información a muy a puerta cerrada. Claro. O sea, yo no digo que esté Cero mal. Muerte. Eso es un problema del, del, del estilo, de gobernar, de estilo de gobernar. Estilo política. Pero, pero se nota que aquello tenía apariencia de más democrático que lo que está pasando ahora. Yes. Y, y sobre todo este ingrediente de que nadie puede hablar del yes. tema. Eh, solamente no, la información no, oficial. No, no. Es decir, ellos le están diciendo a los periodistas no investiguen, no vayan no, a los no, hospitales no, a investigar no, no. No y no den la que información que no sea la de nosotros. Bueno, Pero venga acá. Yo lo entendí oh, de otra manera. Es una manipulación no, y una limitación de a un manera, constitucional entonces, que tenemos primero a buscar información a in y a informarnos. Entendí que se controla y se, y se, y se maneja como quien... ...da la información... ...y es lo correcto... ...yo entiendo es que, que salud pública... ...y tú que tiene ...tú ves lo que hicimos aquí... ...a principio de pandemia... ...que Fulvio... ...siendo parte del ayuntamiento... ...el ayuntamiento siendo el administrador del cementerio... ...recogió... ...de un periodo de días... Uh -huh. ...los muertos... ...que se enterraron en ese... ...en ese cementerio sin, Las sin Mercedes... Control. ...¿eh? ...sin controles... Establecidos. ...y dio datos... <coughs> Eso lo puede hacer una investigación y darlo a conocer. Señores, pero vamos. Vamos a ver qué es lo que Pero dice la Constitución de la República Dominicana. Contrastando lo okay. que dice Salud Pública. Yo creo que a mi, a mi compañero Francis se le ha olvidado lo que dice la Constitución de la República Dominicana. Pero eh, por que Dios, nuestra, eh, ¿Qué dice aquí? Es el artículo 49. No, yo te lo de digo. Que ¿Qué dice? No, te lo estoy recordando. No. Porque tú me estás diciendo a mí, tú estás justificando la acción de, de, de, del gobierno de limitar un derecho constitucional y, a y ser y informado lo voy a recordar, es una cosa. Te lo voy a y de dar información. No, no, y de no, dar vamos, información. Vamos, vamos al texto. Y de eh, dar va, no, información texto, es otra. Vamos a leer el texto. Aquí dice, eh, míralo ahí, claritico: toda persona, no uno ni otro, eso. dice: toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, es ideas y, y opiniones por cualquier medio sin que se pueda establecer censura previa. Eso, eso que se es haciendo cosa. es censura previa. Y dice aquí: toda persona, oye Francis, toda persona tiene derecho a la información. ¿Verdad? Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo de carácter público es por cualquier medio, canal o el derecho individual que tiene cada quien Lo el determina Estado. la ley la constitución. O sea, no me diga a mí que es un derecho formal. el Estado conformar. tiene ahora o sea, mismo, después que tú le das pues vamos y a leer el artículo que le da el, el derecho al Estado a disponer en este periodo, por estar en emergencia, de control. De la comunicación. Pero no puede manipular la información. No, no te, puede cambiar datos. En esa es otra cosa. Es lo que es está que, haciendo. Es que tenemos que ir basado. Si es derecho a informar, si el gobierno tiene la obligación de informar correctamente. Ahora, salud pública. No que me lo dé la Z, porque es la. El, el, el, o como dice Martín Esposo, el más influyente de todas las. Y gente, nosotros. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. Ajá. El caso del pulpo. Y, eh, y, y esos casos de investigación, por ejemplo, de corrupción, ¿quiénes son los que lo han descubierto? ¿Es el Ministerio Público? ¡No, hombre, no! Son los periodistas que lo descubren. Eso no se limita. Y, y después, Eso no después se limita. de que ahora, ellas lo presentan, que lo ahora, presentó Nuria, incluso lo traite, dijo, lo dijo traigase, el comacho en, en la, en la traigase, audiencia. Tráigase entonces la, el contraste ah. de esa información que dio Salud Pública. Si son tres días de cero muerte usted puede traer la información. La, la, de la, la, ¿La estamos ¿qué? presentando? ¿Quién la, Luisito. La, no, no, la estamos presentando también aquí. Estamos diciendo aquí... No, que El presidente... Tú que entiende? Que, que, que, que con la información que tú has recogido fuera de la informe que dio Salud Pública... Ah, ahora sí tenemos la llamada. Con el perdón, Francis. Que adelante, salió Salud Pública. Sí. Adelante, buenos no días. No se corresponde con la realidad bueno, de no, Salud Pública Adel derechos. Adelante, buenos días. Buen día. Qué sí. Buen día. Buenos días, adelante, díganos, ¿quién nos habla? Oye, no, pero ese, ese programa es por interesante cuando ustedes se van a hacer careo. ¿eh? <risa> Hay gente que no lo entiende y dice, sí, sí, ay, ustedes sí, se no, ven muy mal bien. cuando discuten. Es que la ¿Sí? gente no puede estar todo el mundo de acuerdo, bah. señores. Eso no es democracia. Exactamente. <risa> adelante, hermano, cuéntenos. su propia idea. Mira, eh, Amado, Ajá, yo estoy llamando para hacer una denuncia a través de su programa. Ajá, adelante. Nosotros tenemos un, te un teléfono residencial aquí. Y oye, estamos cansados de llamar. Y, y, y, y vienen a ese teléfono. Y cada vez que cae una llovina, dos de agua, ahí está el teléfono sin servicio. Eso es sea, en el guión, segunda etapa. Eh, Manolo Tavares, justo número tres. Óyeme, pero. Uno está cansado, el usuario no tiene derecho a nada. Parece, aquí sí, en sí este aquí, país. Hay, aquí hay un problema, hay una desprotección total con, eh, del con relación al usuario. Consumidor. Del consumidor. en todos los aspectos, en todos los aspectos. Y no solamente en la comunicación, sino ahí... no, no, en muchísimas otras Pero, cosas. Cuidado amigos, si lo limitan a decir esa denuncia. <risa> No a no, no, controlar. Vamos, que a, que hay que vamos a hacernos no eco hacer de denuncia. tu preocupación y tu denuncia en la. No, porque yo sé que aquí es de norte lo que hay ¿Cuál está es a, la, a, a, a, la, la.? dirección a dijo Manuel visual. Aurelio Tavares, justo número cuánto. Eh, eh, eh, por tres, favor. tres. Número 3 Así es que Mira, ahí hay ese problema. Ese va para a ser un temita interesante Esa compañía de, de comunicación... comunicaciones nacionales. Miren una cosa. Quiero concluir. Porque no es ah, que... tú no vas concluir. No. Para fines de, de aclararle a la gente porque lo que yo he querido deslindar es el derecho del Estado a limitar en cierto modo porque está planteado en la misma ley de, de, de declaratoria de emergencia sí. y de hecho aunque nosotros tenemos opiniones de un servicio bueno de un banco aquí en Macorís, yo sé que la ley limita a aquel comunicador y miren esto, se refiere a aspectos de seguridad y de liquidez de los bancos, porque crea una tensión que se va en una cadena eh, eh, como dominó. Y la gente empieza loco Perfecto, a sacar dominó. cuatro y debaratan los lo, lo bancos. Tiene, aunque sea un derecho constitucional... Sí. Tiene sí, pero no hay una ley. Control me... por ley, claro, la de, la de monetaria y la ley no, no, de No, no, no, yo digo la, el tema de la información. El problema está no, en que nosotros tenemos... Y la tenemos, ley de salud pública dice tenemos, que son oye, ellos los que pueden ah, dar la oye, información. Nosotros tenemos, Ahora, nosotros somos... los déficit. Lo que debemos de es escudriñar y de decir, frase, no pueden hacer, No. Frase, oye, nosotros tenemos un déficit institucional. Ya es tiempo de que, por ejemplo, la ley de comunicación debió de, de, de, de, de establecerse aquí, a pesar de que está la 6132, que está obsoleta. Pero no Pero, tenemos una ley de no, pandemia. No. Pero oye, en de, la República debió, no debió establecerse una, una ley para controlar, no controlar la información, ah. sino el mal uso de, de la información. Eso es lo que hay Eso que controlar. Es. Porque, porque tú no puedes decir ahora, óigame, el río Jaya se votó sí, sí, y viene para el pueblo, no, así es que cuida. Y inocente Dominicana, mariposa, oye, tú estás poniendo a la gente en una situación difícil. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho aquí, y yo wow. mismo dije al, al momento que yo dije, yo no creo que esté controlada. En la República, Dominicana, En mi Dominicana, comentario al principio. Francis, no hay censura previa. No la hay, ni la puede haber, ni no, la va, no ni la habrá. Lo la que porque puede porque... haber es sanción ulterior, Exacto. es decir, después de. Pero censura previa no la hay, ni la puede haber en la República Dominicana bajo ninguna ley. Lo que debe haber es bajo una ninguna ley. norma que penalice en el mal uso de la claro, información. Claro, ahora si yo doy el información uso. falsa, sí, puedo ser sancionado pero por se él, limita, Pero no. sería es se limita ah, el libre tránsito confía, aquí, a ti te meten preso confía. en la pandemia y te cobran unos cuartos que no están establecidos. Confía en usted que autoridades... ¿Tienen el COVID sí, no, controlado en cortaron. la República Dominicana? Vamos a ver, vamos a ver. Adelante, Yerjan, a hay, ver qué dice la gente. Hay una denuncia aquí del 2745 en el WhatsApp y dice que eh, Valle se encuentra lleno de basura.